Una vez conocí a una chica. Ella era preciosa. A mí me parecía preciosa. Siempre se quejaba. Decía que le sobraban kilos, que con esa apariencia no podía encajar en la sociedad, que no merecía ser valorada. Ella no se quería. Vivían dentro de un túnel en el que no veía salida. No encontraba la luz. Se sentía observada por la calle, simplemente por el hecho de no usar una talla 36, por no llevar las mejores prendas de vestir o por no maquillarse todas las mañanas incluso para bajar a por el pan. Parate a pensar. ¿Es necesario esto? ¿Es necesario hacer sufrir de esta manera? Vuelve a pararte. vuelva a pensar. Ahora mírate al espejo. Mira a tu alrededor. Tú, y la chica de tu derecha, y esa de la que os hablé, y tu madre, y todas. Todas y cada una. Sois, somos y seremos preciosas siempre. No hay necesidad de tener las medidas perfectas, la cara perfecta, ningún grano. No, entérate, no. La belleza no está en el exterior. Quiérete. Quiérete para siempre.